We'll be De lo que es Sunchales día por día. ¿sí? Estamos, eh, son las 20:58, casi casi pisando las 21 horas, y nos estamos reuniendo aquí con ustedes en su casa. Estamos entrando a tu casa este lunes feriado porque te queremos llevar eh, momentos lindos, y los momentos lindos no tienen horarios para contarlos. Estamos con alguien que ha sido noticia el fin de semana y lo tenemos en exclusiva en nuestros estudios para nuestras. Distintas redes, estamos a través de la radio, estamos a través de Sunchales Día por Día Fanpage y estamos a través de nuestro canal 22 de Wiltel En cualquiera de estos medios nos podés encontrar y en cualquiera de estos medios te vamos a trasladar esto, este momento... Mmm que tiene un matiz entre lindo, raro y que queremos llevarles a su casa porque Sergio Arrieta y Lucas han sido noticia este fin de semana a través de todas las redes por una, por una actitud muy linda que has tenido, Sergio. En principio, buenas noches y gracias por venirte hasta nuestro estudio, hasta aquí, hasta nuestro, hasta Donato 267, donde estamos ubicados para, para poder trasladarle a la gente esto que se vivió en la el día sábado a la tarde, cuando estabas dirigiendo un partido. Lo voy a dejar que me lo relates vos, porque a la gente le va a gustar que vos me lo cuentes. Bueno, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y gracias por, por, por, por esto, por transformar este, este gesto en bueno en un mensaje para todos, ¿no? Para la sociedad en sí. Exactamente, yo creo que esto es un mensaje para no solamente para el fútbol, que recién charlábamos fuera del aire, eh, el deporte más popular de los argentinos. Esto va más allá del deporte, esto es un gesto que se podría haber dado en cualquier lado, pero siempre que hay personas buenas como vos en este caso. Bueno, sí, le, le agradezco, le agradezco las palabras. Este, yo creo que eh, uno primero pone, eh, cuando es referido hacia los chicos, los menores, nuestros hijos, Ponemos esto, el, lo que por ahí tenemos el corazón de padre. Eh, yo no tengo hijos varones, pero eh, que yo vivo vivo en esto y, y me gusta esto, y, y más cuando son eh, categorías formativas, ¿no? Entonces uno ahí tiene un plus. En Sergio, el sábado a la tarde se estaba disputando un partido, vos dirigís hace un año, me contabas hace un ratitito nada más, y contale a la gente lo que sucedió. ¿Cómo terminó este jugador de 14 años con tus botines? Bueno, sí. Este, yo hace un año empecé a cursar la carrera de, de árbitro, árbitro y juez de línea. Este, la carrera es de dos años, hace un año que la empecé. Este año, a partir de abril, ya nos empezaron a, a llevar a los campos de juego donde podemos intervenir. Este sábado era mi debut en la categoría in, inferiores, eh, novena, que, cual fui árbitro principal. Eh, en octava y sexta eh, participé como juez de línea en la categoría este, en octava, donde se presenta Aldao contra Susana, eh, yo veo en el desarrollo del partido este, un menor, un chiquito, uno, quien de baja, los jugadores. uno de los jugadores, viene corriendo hacia la defensa y se queda parado. No se movía para nada, la pelota le pasaba, lo no que le pasaba y él no, <risa> él no podía correr. Y los chicos hablaban con el técnico, le preguntaban si ya habían encontrado una forma de solucionar el problema. Y yo no entendí, yo digo, lo que primero atiné es que si el chico no corría, no se movía, le alguna lesión, algo en la rodilla. Claro. Le digo, ¿tiene algún problema? ¿Querés que abre al árbitro? ¿Querés parar el partido? ¿Sacarlo? No, no, dice el técnico, me responden. No, no, dice, se le rompieron los botines, dice, y no tenemos nada para darle, ni zapatillas. Entonces yo ahí, qué sé yo, fue una reacción, le digo, tomá, le digo, ¿cuánto calza el pie? Yo calculé, eh, un 32, un 33, le digo, dale los míos, son 43 no dice el pibe de calza 42 ahí cerquita digo bueno dale los míos no dice cómo vas a hacer eso déjalo que el chico juegue le digo yo no hay problema eh, le pide permiso al árbitro se retira se cambia los, los botines y e ingresa eh, termina el partido este yo de hoy en día si, si vos me preguntás desconocía el resultado porque viste en el en el trajinar uno hace llevas el conteo llevas todo después se vuelve en planilla como debe ser pero, ¿viste? La, son tres partidos, ¿viste? Y a veces, qué sé yo? esto fue al azar. Y no, no, no, no lo, no, no lo retuve en mi cabeza, ¿viste? Y ellos ganaron. Eh, termina el, el partido, viene el pibe con los botines en la mano llena de tierra, me lo sonríe, sonríe, sonríe tiene una felicidad ese pibe lo que pudo jugar, me agradece y se va. Y esto está, está todo bien, y yo. Cuando terminamos de dirigir todas las categorías, que ya emprendíamos el regreso a casa, eh, se acercan los dos profes y nos vuelven a agradecer a la al, al terna arbitral que habíamos asistido. Nos agradecen y me comenta el gesto. Tal es así que en el partido yo a mis colegas no le comenté lo que pasó. Porque no... Digamos, los otros árbitros no se habían percatado de lo que sucedió. No, solamente que el pibe salió a comerse los botines. Nada más. Pero en ningún momento... Y yo tampoco les di, les di cosa porque digo, qué sé yo, son acciones para mí. Es algo normal, va. Es el instinto Excelente. bueno que uno tiene es. de decir, bueno, lo resuelvo de esta manera. O sí, sea, sí, ni lo, en ningún momento pensaste en lo que estaba sucediendo. Exacto. En realidad actuaste por, por instinto, por, por instinto. voluntad. Sí, sí. Y tal es así que, bueno, cuando emprendíamos el regreso, los profes de la categoría se acercan, me vuelven a saludar, me vuelven a agradecer, y uno me comenta, dice, mira hicimos un mensajito y lo mandamos al, a, de agradecimiento. Yo digo, bueno, y digo. Digo, gracias, no hacía falta, le está todo bien, está todo ok. Y cuando volvíamos, bueno, yo paro acá en Sunchales debido a otra actividad paralela que realizo y estaba con mi señora y mi hermana que me estaban ayudando en ese momento este, y empiezo a recibir mensajes, mensajes y ahí descubrimos, bueno, lo que ellos habían armado. Este mensaje en red, este, de agradecimiento y que había sido publicado en el club y bueno, tenemos familiares y amigos en Aldao. Ajá. Uh -huh. Entonces se hicieron eco enseguida. Inmediatamente la gente reaccionó de manera muy positiva. Todos los mensajes que hemos podido leer a través de las redes realmente son de agradecimiento, destacando este gesto, esto de terminar, eh, de, de seguir dirigiendo en medias. Y a, a todo esto le sumo, Sergio, sabes qué?, eh, el hecho de que, vos me digas, el resto no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Fue muy sigiloso, no, eh, no se paró el partido, no hiciste absolutamente nada. No. Simplemente eh, reaccionaste viendo la necesidad de otro. Qué bueno que sería que todos podamos reaccionar eh, viendo las necesidades del resto. Yo creo que no tiene... Eh, eh, no, no no has dimensionado, en ningún momento dimensionaste, y creo que no. todavía no lo haces, lo que has generado. ¿sí? Sí. La sensación, porque hasta te digo, yo escuchándote en realidad, eh, me genera hasta una emoción, decir, estar mirando el partido, estar mirando la necesidad de los chicos, y solamente porque el otro siga disfrutando, porque el, porque podría haberlo hecho el ¿Podrían entrenador haber, de ellos... Pueden haberlo retirado, pueden jugar con 10. Exactamente. Y el chico queda de suplente porque no tiene botines. A lo mejor sus compañeritos tampoco tenían para prestarlo, uh -huh. no en el, mismo, en el mismo talle. Yo calculo que no tenían el mismo talle, porque si no un suplente le da los botines. O no tenían chicos suficientes para hacer el recambio, no sé. Pero, Nadie viste, reaccionó de la forma en que vos le claro, hiciste con Lucas. Y, y que el, los mismos técnicos digan, no, ¿cómo el árbitro se va a sacar? Pero sí, que jueguen, le digo yo, y qué sé yo. Y después uno de los profes, porque esto pasó en el desarrollo del primer tiempo. Hace una pausa en el primer tiempo. Claro. Yo, eh, digamos en ese momento con nuestra terna arbitral, teníamos un, un árbitro, quien es Ruiz, con más de 20 años en, en la profesión. Eh, Fernández, quien me acompañó y quien les habla. Eh, debutábamos por primera vez con inferiores Entonces él nos va haciendo Recomendaciones durante el desarrollo del, del partido En, en qué tenemos que hacer más claro. a pie Y bueno ellos se quedan hablando en el centro del círculo Yo me sacudo las medias Y el profe del nene Me presta sus zapatillas para que yo no esté descalzo en el borde de la cancha, él me presta sus zapatillas. Entonces le digo, bueno, date, las acepto, Leo. Porque... Una cadena, sí, se genera. Sí, sí, es sí, que no, esto no. es lo que generan las buenas Exacto. acciones. Mira, estamos viendo algunas imágenes eh, mientras mientras estamos charlando, eh, donde estás en medias, claro. esto es el primer tiempo, evidentemente, cuando, cuando sucede todo. Eh, hubo gente que se percató de esto y que se percató de lo que sucedió pero me quedo también incluso con esto que vos decís Sergio es eh, una eh, una buena acción genera otras buenas acciones porque sí, lo sí. tuyo con el chico lo del profesor con vos la gente agradeciéndolo en redes la, la comunidad toda es... la comunidad de Aldao se movió y eh, en esto quiero rescatar algo muy positivo porque eh, que lleguen mensajes destacando la acción de uno uh -huh. en favor de lo que es la asociación eh, de árbitros de Rafaela y que trabaja en forma conjunta para con la liga, eh, yo creo que es eh, es, un, eh, es un pequeño mimo al trabajo de mucha gente. Sin duda. Entonces, para nosotros nos, re, nos reconforta eso. Además, esto es un ejemplo y es también el es, es entender que el árbitro o por, en las categorías como estas, por ejemplo, están mirando otras cosas que no solamente el partido. Están mirando la necesidad del resto. Sergio, pero vos venís de una familia porque para llegar sos de Sunchales eh, y nosotros queremos hacer un poquito hincapié en tu historia, en esos eh, en tu papá en este caso, porque antes de entrar a la nota contaban, mi papá ya estaba haciendo acciones buenas con los chicos en el fútbol. O sea, sí, sí. Uno, eh, eso que uno le va quedando, que uno va sumando y que uno va... ...pudiendo trasladar... Sí, sí... Eh, ...así muy breve... Este, ...nosotros hoy nos pusimos en contacto con, con nuestra familia en Córdoba... ...mi familia paterna... Eh, ...y uno de nuestros primos me dio un mensaje claro... ...son los valores que nos enseñaron a nuestros viejos... ...sin duda... ...entonces eso... Eh, ...y la historia que mi viejo tuvo acá en el barrio Moreno... este ...que tiempo después, gracias a Dios... Este, ...pudieron brindarle un reconocimiento a él... ...y tal es así que nos, nos sorprendió una entrevista que hemos visto por ahí de él... ...que no, no sabíamos que estaba... ...él fue quien formó la, la escuelita de fútbol del barrio Moreno... ...y sus primeros inicios en lo que era en esa época el fútbol ...en el barrio cooperativo... ...y todo lo hizo a pulmón... ...camisetas... Eh, ...peleó muchos años para que los chicos jueguen de forma equitativa... ...y que no se les permitiera botinas los de clubes... ...porque solamente los clubes en aquella época... No sé, ...yo era infantil, cargulano, yo tenía 8, 19 años... Eh, estamos hablando de más de 40 años, entonces en esa época no todos tenían acceso a los botines, entonces mi viejo acá era un torneo que se hizo muchos años eh, en forma anual. Y el único, la única regla básica para todos era que podían participar todas las entidades, pero eh, con zapatillas. No tengo palabras para describir y para agradecer. Y de, y de decirte que lo orgullosa que estoy de que un sunchalense sea noticia, esté en todos los medios y sin duda mañana vas a llegar a los medios nacionales a través de este enorme gesto que has tenido, eh, es, es realmente para aplaudirlo. Estamos aquí, estamos con parte de tu familia y dentro de la nota me decías no tengo hijos varones. No tengo hijos varones. Qué no, no. paradoja, porque en realidad el hombre por lo general llega al club de la mano de su hijo varón llevándolo al fútbol, al básquet, algún deporte. Sí, sí. y la realidad es que estamos con vos que no tenés hijos varones, pero trabajás en el deporte, estás involucradísimo en, en lo deportivo y en las buenas acciones porque trabajás también para incluir a los chicos que tienen eh, algún tipo de discapacidad. Estás trabajando en esto también, Sergio. Sí, sí, sí. Eh, como comenté antes, este, eh, yo realizo otra actividad eh, deportiva en forma paralela, soy profesor de karate. Eh, salir de aquí, de Sunchales, con eh, Ciencias Obrello y Ciencias Bertonchelo, pioneros del, del Karate en nuestra ciudad, más de 40 años. Y bueno, parte de mi formación también se la debo a ellos, en eh, todo lo que nos han brindado. Y eh, hoy en día estoy trabajando en lo que es el deporte adaptado, que es una iniciativa que, que, que la tengo y quiero llevarla adelante. Y, y, y es algo que es un anhelo que, que, que quiero para la ciudad. ¿no? Por supuesto, o seguiremos trabajando y nos. Eh... Nos uniremos a vos de alguna manera para, para poder difundir esto. Les puedo pedir a, la, a, los, a ustedes que están en el control que me pongan esa última foto que estaba recién porque Sergio no la vio. Y me parece que esto habla realmente de lo que, de lo que traemos, de lo bueno que tenemos los unchalenses, de los familiares que somos, de cómo nos prendemos a los... A los actos buenos, el mensaje esta noche son más de las 9 de la noche y lo único que queremos es trasladarles el orgullo que tenemos del Suncharense que ha llegado con una muy buena acción, con pensar en el otro, pensar en los chicos. ¿Has podido hablar con Lucas? Mira, mientras charlamos, vemos, entiendo que es tu familia, sí, entiendo que es tu familia, están todos mirando tele, mirando a través de la fanpage eh, esta nota. Nosotros nos sumamos, nos prendemos ahí a la casa de ustedes eh, de una u otra forma a través de las redes. Contame, ¿pudiste hablar con la familia de Lucas, con Lucas? Sí, sí, porque teníamos, este, más allá de, de esto que uno genera, eh, cierta inquietud. Que se nos formó a nosotros con, con, mi, con mi esposa y contactamos, hablamos con la mamá de Lucas Lucas hoy por la tarde estaba disfrutando del fútbol nuevamente Bien, corresponde? Con, con sus compañeritos y, y me prometió una llamada ahora para esta noche y bueno, eh, por supuesto ¿no? ¿Qué sé yo? Eh, eh, nosotros tenemos familiares y amigos en, en, en Aldao y se hicieron eco esto de la movida que, que generó en, el, en, en, toda la, en todo el pueblo ¿no? Y ellos se tornan agradecidos por el gesto, porque más allá de, de, de la trascendencia, de, de, de algo que te puede impulsar, uh -huh. destacar, eh, el papá me dijo algo muy lindo, que es una enseñanza que le queda para su hijo y cuánto vale, cuánto vale este gesto para, para el nene, ¿no? ¿Cuánto Entonces, vale, perdón Sergio, cuánto vale para el nene, para la familia, para la sociedad, para todos? Exacto. Me parece que... Eh, eso es lo que vas a tener que entender en las próximas horas cuando, sí. cuando te llamen de todos lados. Sí, o sea. Lo que vale este buen gesto que has tenido el día sábado cuando estabas dirigiendo. Sí, sí. Eh, uno, un, yo siempre digo, yo reaccioné sin... sin No sé, es ¿por qué? Eh, ¿Qué sé yo? Yo veo un pibe y todos hubiésemos reaccionado. Y estuvimos hablando con, un, con, con uno de los, de, los, de los árbitros y me decía, nosotros somos... Los chicos trabajamos como nuestros propios hijos. Entonces no queremos que, que les pase nada que no les, que, que les pase a nuestros hijos. Y es cierto, esa es la idea. ¿no? Y, y quiero destacar algo, que, que, que no soy solamente yo, sino que hay un grupo enorme de gente que trabaja y que apostamos en esto, en, en, en, la, en la carrera del arbitraje, en las carreras formativas y bueno, llevar lo mejor para, para nuestros pibes. Yo siempre digo nuestros pibes. Que, que son lo, lo, los que van a ser los valores y, y los referentes del día de mañana. ¿no? Sin duda, absolutamente. En principio, bueno, muchísimas gracias. Felicitarte por este gesto porque se lo trasladamos a la gente. Gracias por este ratito que nos dedicamos. Un feliz cumpleaños para, Hugo, ojalá, para el hermano, ojalá, para Hugo, ¿sí? quien nos invitó y bueno. Y nos dio eh, la posibilidad la también a nosotros de traerte, sí, sí, sí. de traerte a nuestro estudio. Nos, sí, nos sí, habilitó, no. nos abrió esta puerta. Muchas gracias, no, buenas no. noches y eh, ojalá, ojalá que haya muchos entrenadores, árbitros, personas, eh, todo aquel que se acerque a la cancha, que pueda estar pendiente de las necesidades que tienen los chicos, porque más allá del resultado hay mucho más adentro de una cancha de... Exacto, que, que nos replanteemos como familia, que queremos para nuestros hijos. mira podés ir mirando tu familia mientras tanto. Sí, mis hermanas este, mi hermano mayor eh, Qué sé yo, yo me parece que... Eh, est, eh, la competencia está bien, pero la competencia sana. Sin duda. Y si vos querés llegar a la competencia, tenés que tener eh, valores inculcados desde el aprendizaje. Entonces, en lo formativo. Eh, esto yo creo que... Puede sonar molesto para algunos, pero eh, no perdamos de vista, como ya lo dijo un colega, eh, un entrenador nacional, lo dijo. Si perdemos de vista lo formativo, ¿qué nos espera para eh, las demás categorías? ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que deberíamos replantearnos el hecho de exigir en determinadas categorías eh, la competencia. Porque se pierde lo más importante, que es el juego. Y si un chico pierde el juego, eh, ¿qué le dejamos? Qué reflexión esta, nosotros los dejamos a ustedes, les agradecemos este ratito que nos dejaron entrar a su casa, es un poco más de las 9 de la noche y los encontramos mañana a través de Sunchales Día por Día, a través de la televisión de Wiltel, a través del Canal 22, sin duda vamos a estar recordando un poquito de esta nota, gracias por acercarse al estudio. Muchísimas gracias Muchas. a ustedes por, por recibirnos.